Existe gente que te lastima y hiere más de lo que tú mereces, porque tú les aprecias, les atesoras y amas más de lo que ellos realmente merecen de ti. Lamentablemente a veces confundimos el amor con transgresión a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestra propia esencia, que sencillamente se nos olvida, se nos olvida que nosotros también somos parte de la relación y que por ello dejamos que el otro nos lastime a su antojo. Lamentablemente hay muchas cosas que a veces dejamos pasar en una relación, que sencillamente no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo al dejar que el otro nos hiera con sus palabras. Sus acciones o su trato, que se nos olvida que nosotros también sabemos marcharnos cuando no nos tratan con el cariño debido. Sin embargo, no podemos esperar a que alguien venga y nos rescate y nos saque de este bache, no somos seres torpes que necesitamos de un héroe para que nos rescate del mal negocio en el que nos hemos metido. Es por eso, es por eso que quiero compartir contigo unos consejos útiles, para que ya no te lastimen más. Estoy seguro que te encantará lo que voy a compartir contigo. Número 1. Eres tu propio héroe. Vivimos en un mundo donde hay gente que espera ser rescatada, que busca que alguien venga y los salve de las cosas que les aquejan. Sin embargo, este mundo de victimismo y de parálisis, es tan solo una imagen, nosotros podemos salir adelante, si nos lo proponemos. Una mujer con hijo en brazos, sola y sin trabajo ni educación, puede motivada por las ganas de sacar adelante a su pequeña familia, trabajar duro y poder sobresalir, sin necesitar de nadie que venga y le arroje limosnas. Existen historias de personas que en vez de pedir una carga más ligera, se hicieron a sí mismos personas más capaces y pudieron enfrentar a la adversidad cuando ésta apareció. Fueron sus propios héroes, y buscaron un lugar mejor en donde estar, en donde son amados. Tú tienes que ser tu propio héroe, rescatarte a ti mismo, a ti mismo, de las garras del infortunio y del mal amor, y de las laceraciones emocionales de las que siempre te someten. No hay necesidad de gritar cuando solo te puedes marchar, no hay necesidad de hacer ruido, simplemente irte. Estos tiempos son distintos, te puedes ir sin que nadie lo note. Ya no es aquellos tiempos en donde dependías de alguien para vivir, y en el peor de los casos, siempre saldrás adelante. Piensa que mientras tengas unas manos con que trabajar, mientras tengas unos pies que te sostengan, y una mente ingeniosa y a Dios de tu lado, nada, pero nada puede estar mal. Solo sé tu héroe. Saldrás adelante, te lo juro. Número 2. Ten presente tus valores. En el mundo del mercado hay un dicho, representa a tu nicho de mercado. En otras palabras significa que si tú quieres vender por ejemplo cosméticos, debes crear una marca en donde representes los valores de la gente a la que le quieres vender esos productos. Quizás hagas un comercial de una mujer que se quiere maquillar, pero que tiene hijos, tiene un trabajo y tiene su labor de ama de casa, y que constantemente lucha con el tiempo para siempre lucir bella. Esa imagen de la mujer trabajadora y que se esfuerza en siempre lucir atractiva, hace que tu consumidor se sienta identificada con tu producto y en consecuencia lo compre. En el mundo del amor algo semejante sucede. Tú debes reflejar los valores propios, y que proyecten en parte los valores de la clase de pareja que deseas atraer. Por ejemplo, si eres una mujer devota por la ayuda a los animales, tu mensaje debe ser siempre el mismo, que te gusta cuidar a los animales, prestar tu servicio gratuito como veterinaria, y rescatar, adoptar y buscar hogar para perros callejeros. Ese es tu sistema de valores que atrae a una persona que igualmente tiene un sistema de valores como el tuyo. Cuando tienes claro tus valores, siempre sabrás que eres la persona correcta para aquella persona que comparte tu misma visión de la vida. A veces nosotros nos aferramos en ser amados o queridos por personas que son tan incompatibles con nosotros, olvidando que allá afuera hay gente que comparte nuestra visión. Y ojo, que he dicho nuestros valores y visión, seguimos siendo diferentes y seguimos aportando cosas diversas, pero hay cosas en las que debemos enlazarnos. Y es en estos valores que nos ayudan a identificar a las personas con las que nos sentimos contentas, satisfechas e identificadas. Así que si la persona con la que estás, que te lastima, que te hiere, no refleja para nada lo que tú crees, te separa de la imagen en tu cabeza y te obliga a cambiar la visión que tienes de ti mismo o de ti misma, lo mejor que puedes hacer es marcharte. Seguro vas a encontrar a alguien que comparta tu misma visión de vida, te lo aseguro. Número 3. Déjate hallar. Muchas veces obtenemos esto que tenemos por miedo a expandir nuestras fronteras. Hay gente que de casa no sale, que de su país no viaja, que de su rutina no escapa. Es difícil encontrar y coincidir con alguien que realmente te pueda querer tal como eres, si siempre estás encerrado, encerrado en la misma línea de acciones diarias. Del trabajo a la casa, de la casa al gym, del gym a la casa, de la casa a la cama. Es imposible encajar con otras personas. Cuando tú estás constantemente encerrada, encerrado en ti mismo, sin escuchar a otros hablar. Debes permitirte compartir más con otras personas, seguramente encontrarás que otras personas tienen mucho que aportarte y mucho en que ayudarte a descubrirte. Muchas veces nos conocemos a través de nuestras interacciones con los demás, y quizás hasta nos topemos con algo que jamás creíamos que teníamos. Dejarte hallar es un concepto nuevo, muy distinto a aquellos consejos de perseguir a la gente, encima que es desgastante. Cuando entiendes el concepto de dejarte hallar, te encontrarás con que se trata de un concepto donde tú simplemente te das a conocer a un grupo de personas, que realmente puedan resultarte interesantes y viceversa. Las cosas irán surgiendo por ósmosis y no habrá necesidad de forzar nada. Número 4. Tengo opciones. Si encajas todo lo anterior, vas a ver que el resultado final, es que te sentirás como una persona con opciones, y ya no sentirás la necesidad de rogar amor, porque sabes que existen. Otros lugares de donde conseguir ese anhelado amor, yo lo experimenté, y lo encontré en aquel lugar menos esperado, y del que todo el mundo duda, pero lo encontré, encontré ese trato tan afable, que tanto esperaba recibir de una mujer, y esa sensación de saber que podía volver ahí me dio el chance de ya no actuar con desesperación, ahora yo era más selectivo y no perseguía a cualquier mujer. Eso me alejó de relaciones dañinas donde me trataban como si yo fuera una especie de mercadería que me tomaban cuando querían, y eso, eso me dio opciones. Toda una larga lucha por aprender a estar solo y llegar al sitio correcto dio como resultado que yo fuera un poco más independiente y finalmente ya no sintiera la necesidad de estar con alguien. Hoy vivo mi soledad sabiendo que siempre podré ir a ese lugar donde sabré que me tratarán con mucha simpatía, y eso, eso me quita la presión de estar detrás de alguien por necesidad. Ahora, si decido estar con alguien, será porque le prefiero, y ya no porque me urge estar con una persona, esa sensación se experimenta cuando tienes opciones y aprendes a vivir contigo misma, contigo mismo. El tener opciones no implica que trates a las personas como mercancía, o hagas como que fueras superior, no. Me refiero que si no ves amor, ahí donde te lo prometen, pues no te quedas. Hasta puedes negociar un mejor trato, y si no te lo dan, simplemente te podrás marchar. Piensa en esto como una relación ganar-ganar, donde si ambas partes pueden cumplir su rol en la relación, ambos entonces estarán satisfechos. Si uno de los dos no lo puede, entonces la relación deberá llegar a su feliz culminación, y ser solo un recuerdo más. Número 5. Todo es temporal, hasta el amor. El amor no es eterno, se acaba, se termina y es un recurso finito. Y con la gran incertidumbre de nuestros días, el amor dura un estornudo. Ya no tiene la longevidad con la que gozaban las relaciones de nuestros abuelos, ya no cuenta con la solidez de para toda la vida. Así que lo único que te queda es disfrutar mientras esté, y dejar cuando se necesite. Ya nadie es eterno, ya nadie puede prometer más allá de las palabras, y es por eso que debes disfrutar cada momento, hasta el día en que la vida, el destino le aparte de tu vida, y pueda decir sin pena, muchas gracias, fue un placer haber coincidido. Ser agradecido, entender que todo tiene una fecha de caducidad, te hará una persona cada vez más preparada para el fin, y eso, eso te quitará presión, porque no estarás interesada en vivir en el mañana, estarás interesada, interesada en vivir el hoy. No importa si mañana tu novia, tu esposa o esposo se va, sabes que lo vives hoy. Hoy es cuando van a una escena romántica, hoy es cuando comparten noches de pasión, hoy es cuando viven su vida, ya mañana es incierto y tal vez ni tú estarás. De eso se trata, de comprender que somos efímeros, efervescentes y fugaces, y que pasaremos en la vida ajena como un destello, y nos tendremos que ir. Es por eso que tenemos que vivir a lo grande cada instante, y estar preparados para cuando esto acabe. Cuando comprendes esto, ya no estarás tan presionada, presionado a rogar o dejarte herir, ya que nos dejamos herir por tratar de retener, pero cuando comprendes que no puedes retener, es cuando te dejas de herir.